Buen día, para el que tenga un buen día, como dije en mi primera directa, yo no estoy acostumbrada a hacer esto, pero hay muchas que cosas que están pasando y que no puedo pasar por alto y, y que como el pequeño comentario que hice en la introducción, somos seres humanos y hay un límite, hay un límite. Son, estuve desde las una y media tratando, escribiendo otros papeles para organizar mis ideas de cosas que quería contar, pero no sé. Les digo, en diciembre del 2021, conversando con uno de mis hermanos, después de más de una década para eh, permanecer siendo víctima de un delito sin causa, yo le contaba todo el, el, el accionar, no accionar de la policía y de todos esos maravillosos organismos que para nada son maravillosos, que nunca hicieron nada. Y él, sobre todo de la policía, me decía, no, no, no, tú estás equivocada, la policía no actúa así, la policía no hace eso. Y yo le decía que sí, paso por paso. Y después de eso, siguen sucediendo más cosas. Yo seguí en mi proceso de victimización, revictimización. Seguí en mi proceso de, por mí misma, hacer todo, siempre con la ayuda de Dios. Porque si no hubiera sido por Dios, yo hoy no estuviera siendo aquí dirigiéndome a todos ustedes, para Cuba y para el mundo. Yo recuerdo que en, a principios del año 20, 2021... Yo estaba tan obstinada, tan cansada de tanta incongru incongruencia, de tantas mentiras, de tantas burlas. Y en el portal de.. en la ventana del portal de mi casa, en distintos momentos, col coloqué tres carteles. El primero lo escribí, lo coloqué, lo escribí en una tabla larga, como dos metros y medio, más o menos decía así: eh, quiero justicia, quiero mis derechos, quiero paz. Después, el segundo que coloqué, escribí lo siguiente. Mi desgracia e infortunio comenzó en el gobierno de Fidel, continúa en el de Raúl y continúa y persevera en el de Díaz Canelo. Después, yo recuerdo que mi nieto enfermero me tuve que ir de la casa y cuando regresé, habían quitado a ambos. Pasó el tiempo y escribí un. Un último cartel que decía, soy inocente, soy inocente, hipócritas, victimización secundaria. Ellos saben quiénes son los que realizan esa victimización. Está la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. Yo fui víctima de las dos, de la primaria y de la secundaria. Y la victimización secundaria es peor, es la para mí la peor de todo, por lo que yo viví. Y entonces nada, los carteles lo quitaron de ahí. Después, hace unos meses atrás, me pasó otra cosa. Eh, que me marcó también mucho y que me... Aquí dos vecinas tuvieron un problema. Pero una de ellas, yo sé, de la relación que tienen con la policía, precisamente la mamá de una de ellas. Y al otro día el problema... Yo veo en la casa al lado un policía, no le vi la cara, era negro, vestido de uniforme, pero como yo tengo una relación con esa vecina, cuando él salió, no es que yo sea chismosa sino un problema de, de convivencia, de buena convivencia que tenemos, le dije, porque una cosa que me vino a la mente, le dije, él vino por el problema que tuviste con fulano, ¿no? y me dijo, sí, le dije, mira, yo tantas denuncias, tantos años, más de una década, y nunca un policía se vino a parar aquí a esta casa. Entonces ellas, por su relación con la policía, sí al momento vino un policía y le pregunté, ¿Y ¿a quién es ese policía? Y ella me dice, no, es el jefe sector de nosotros. Bueno, aquí en el porvenir prácticamente nunca ha habido jefe sector. Pasó eso. Pasó el tiempo, me robaron de ahí de portal de la casa, el breaker. Yo no iba a hacer la denuncia. Fue mi familia de vertiente que llamó aquí a la policía. A rato... Vinieron dos policías. Ellos se presentaron. Me acuerdo que el mayor eh, o sea, de edad me dijo que era de apellido Silly Y que sí podía pasar porque le di la colonia y me no, tiene problema, siéntese. Y comenzamos a, a conversar. Y la conversación eh, se apartó un poco del tema del Robert breaker Y en medio de esa conversación, el policía más joven me dijo que era el jefe sector de aquí del primer, yo no lo conocía. Y él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Si yo vine aquí a su casa, me mencionó el nombre de un oficial de la seguridad del Estado. Él me dijo que él había, me había venido a dar una visita por los carteles que ya había puesto, y eso es mentira. Porque da la casualidad que el día antes yo había quitado el último cartel. Porque yo quise, porque quería poner el cartel, aunque cabían los dos, de que estaba vendiendo en la casa yo le dije en su cara que eso era mucha mentira que aquí a mi casa nunca había venido ni él, ni un no sé, de un oficial de la seguridad de Estado hablar conmigo por los carteles que yo había puesto ahí se lo dije en tres ocasiones eso que usted me está diciendo es mentira entonces yo estoy cansada muy cansada y le digo no me siento porque no me siento a gusto haciendo esto han sido muchos años de tortura psicológica de abuso de maltratos si hoy yo estoy aquí todavía viva es gracias a la misericordia de Dios porque en una ocasión estando en la sala allá de mi casa yo estaba tan cargada decía, pero estas cosas que me pasan yo, denuncias y denuncias, hasta una entrevista con el presidente señalado de este país y nada. Hice dos denuncias internacionales a los procedimientos especiales y aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ante tantas congresiones, Dios me puso en la, en la mente una pregunta y fui a Google a escribir dos palabras claves. Y ahí empecé a investigar, que me remitió al derecho internacional entonces todo tuvo sentido, hasta mis problemas de salud, ya en el año 2019 yo tuve que ir a un clínico, porque no era lógica, yo sé que uno se enferma, es la entropía, la edad, pero el mismo te enferma, se enferma el niño de meses, el de 15 años, el de 40, el de 50, pero no era lógico, yo iba a, a, al gimnasio, yo practicaba deporte, montaba bicicleta, entonces todas esas cosas que yo estaba padeciendo de salud, digo, no tiene lógica. Entonces nada, comencé a investigar, a investigar, y todo tuvo sentido, hasta mis problemas de salud. Le digo, me llevó hasta el derecho internacional. Comencé a leer, a leer, a leer, hasta donde yo pude, tuve que aprenderme el vocabulario de policías, de abogados, para yo poder dialogar a los lugares que iba. Porque te meten mentira. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo recuerdo todas mis respuestas en, la, en los exámenes, hoy me arrepiento. Siempre se me, se me decían que no, que el pueblo americano es el pueblo, como decía, más, no, me, menos informado. No, el pueblo más desinformado es el pueblo de Cuba. Porque a partir del 51 de nuestro bloqueo, primero fue que nos aislaron en esta isla del resto del mundo. Gracias a la Internet y a que los cubanos, esa apertura, debido a la presión internacional que se le permitió, se le permitió viajar, como hubiera sido nuestra situación actual sin un Internet. Encerrados. Esa fue la gran ventaja. Porque cuando aquí en un encierro, a ti te presentan una cosa y te dicen, bueno, eso es lo único que tú estés eso es lo que es. Pero cuando comenzamos a conocer... Teníamos una sola tabla, pero fuimos eh, sumando más tablas. Empezamos, tablas comparativas, empezamos a comparar. Y Dios nos, nos dotó a todos de, de, de la capacidad de razonar, nos dio inteligencia. Unos la tienen más que otro, un grado elevado, pero la tenemos. Entonces yo comencé a investigar, a investigar y descubrí tantas cosas. Eh, este Estado, gobierno, partido, como se llama, porque todo eso es, es el PCC, que es todo, es Estado signatario ratificante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también del Pacto contra la Tortura, la tortura en cualquiera de sus formas y en cualquier contexto. Es tortura física o psicológica. Y es un crimen de lesa humanidad. Los que puedan grabar esta directa, grabenla porque yo esto no lo entiendo. El otro día quise comunicar. Me dijeron que no se guardó porque no se guardó. No sé, alguien que pueda que que, que la grave Porque no sé cuando le de finalizar si se guarda o no. No sé cómo se hace eso. Pero quiero, lo que quiero es que es, es transmitirle el mensaje. Entonces, Cuba, estado signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificante, y del Pacto contra la Tortura, y muchos otros convenios, pactos, todas esas cosas que se llaman. Yo no soy una criminal. Una vez le dijo a un policía, a un oficial del Menín, si tu trabajo dependiera de mí, o sea, se supone que el policía está detrás de criminal. Eh, cuidando al ciudadano, al ciudadano tranquilo, todos pecamos porque nadie, quién puede tener la primera piedra pero se supone que el policía la ley es protectora la ley no es para destruir para desamparar porque por eso se le dice que es ley yo le dije, si, si tu trabajo dependiera de mí tú estuvieras todo el tiempo de vacaciones con tu familia paseando porque aquí no vas a perseguir a Nilda, que es la única que tienes que vigilar y no soy perfecta, cometo muchos errores, pero no al punto de que el policía no tenga descanso y esté detrás de mí, que estoy robando, estoy luchando en el almacén, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que Dios usó poderosamente para mantener mi mente a flote y no volverme loca ha sido la narrativa. Siempre me gustó leer me gustó, me gustaba la historia, me gustaba la filosofía. Yo tuve desde los 12 años padeciendo una enfermedad inhabilitante. Yo soy cristiana y Dios hace más de 6 o 7 años, aunque me sanó. Yo no tomo pastillas respecto a esa enfermedad que me inhabilitó tanto tiempo, desde que tenía 12 años. Y entonces Dios usó la narrativa para mantener mente a flote y no en el fondo. Yo comencé a escribir. Tengo un diario a partir de mayo, creo que fue en mayo de 2020, porque leyendo a los especialistas, ellos recomiendan que ese tipo de víctima es bueno que registre todo. Comencé a registrarlo todo. Comencé a escribir poemas libres, cánticos espirituales a Dios. Lo mismo me surgía en inglés que en español con la melodía y todo. Yo decía, esto no puede venir de mí. Yo dije, no, esto, esto, esto no es natural. Y ahora yo tengo preparado ahí uno de los poemas libres que, que escribí. También tengo un manuscrito autobiográfico donde narro tantas cosas. No lo y nada, aquí se los voy a presentar. Que esto lo va a entender cual no necesita tener un doctorado. ...para entender lo que van a escuchar. El poema de escritura... ...no es tan gloriosa... ...ni tan justa... ...y digna... ...es la pregunta, y digna... ...ah, se los voy a poner para que lo escuchen... Pero lo tengo preparado aquí. No es tan gloriosa... ...ni tan justa, y digna... ...no es de todos ni para el bien de todos... ...quien de gloria habla... ...debe patentizar gloria de vida a otros... Quien de derechos habla, debe respetar los derechos de los demás. Quien de leyes promulga, debe velar por qué se cumpla la ley. Tú, que estás allí sentada, ocupando ese puesto universal. Y allí, tú misma te encargas de exaltarte. Y eres universalmente creída y aplaudida. Vitoreada y aclamada. Pero muchos están ausentes de tus constantes desvaríos y desaciertos de tus tantas incongruencias que socavan y mutilan. Que desparraman y no juntan. Que menoscaban al punto de la desesperación y destrucción. que hace que muchos deseen desaparecer? Poner distancia, y nunca más volver atrás, a confiar. Muchos desconocen que tus discursos bonitos, supuestamente humanos, de bien, están sazonados de demagogia consciente y premeditada. Ellos no saben, porque no lo viven. Pero aquí dentro, como si lo vivimos y sufrimos, en nuestras vidas son libre. Si sabemos y sufrimos, y ya sumamos muchos que conocemos. Que aunque dices muy alto, no cumples. Has elaborado tu propio diccionario. El DRAE no se ajusta a tus propósitos. Te has vuelto prolija en crear frases que no existen en ningún otro idioma o dialecto. Raras e incomprensibles y por demás intraducibles. Son acepciones cuyos significados solo tú conoces. Para tu propio provecho y bienestar. No basta que digas que crees en el espíritu de la palabra. Se hace necesario que cumplas y emprendas acciones, de hecho. Dices tantas palabras que no dicen nada, y en todo tu comportamiento. Te ensalzas a ti misma, buscando continuidad, sobre lo inexistente. Y que solo tú visualizas, porque la audiencia siempre queda en ascuas. Donde el asombro abre bocas, los seños son fruncidos. Y la incredulidad abre paso, porque el cerebro no puede discernir. Hace tiempo, pensando en ti, establecí esto. La ficción es el sueño, la ficción es lo que no es. La realidad es lo que se ve, porque la realidad es la verdad. Y mi realidad, la de cientos de miles, no es una ficción. Es una realidad real, sin tener nada de maravillosa. La solidaridad real envuelve el corazón. Donde no hay corazón, no hay altruismo. Y la carencia de ambas, hace nulo todo tu consejo. Muchos, carentes de conocimientos, en su ignorancia te elogian, y están excusados. Pero otros, en su complicidad te sustentan y apoyan. Y eso no tiene excusa delante de los hombres honestos ni de Dios. Dios ama la rectitud y la verdad del corazón. Donde no hay lealtad, no puede haber rectitud y verdad. Tú, que te alzas y te levantas en las alturas universales, y buscas continuamente extenderte y prevalecer, bajo el manto falso de una gloria y dignidad que no son, porque toda tu autonombrada gloria y dignidad ya no pueden mentirme ya no pueden cegarme para creer cuando en tu territorio y bajo tu bandera se permite la destrucción de un ser humano inocente y que tú misma te permitiste el condenar por el delito de exigir el cumplimiento de todos esos derechos de los cuales en franca y abierta disonancia e inconsistencia proclamas hipócrita y complaciente con aquello que consideras es tu misión más inmediata y precisa. Para seguir extendiéndote en toda tu ideología fría y vacía. Y permanezca cayendo, con esa fuerza más, destructiva. Y dispar, sobre todos los pueblos del mundo. Que Dios tenga piedad y misericordia sobre ellos. Y sobre nosotros, los que vivimos y sufrimos. Bajo tu reluciente estrella y bandera. Universalmente reconocida, y querida. Bajo la oscura noche de la mentira ha sido siempre vida y sostén, de todo tu contubernio. Y soberbia. Y así, imitando a Satanás, vestiste mi alma con ropas viles. Compuestas por los acordes de hombres perversos. Y fue la injusticia vil mi vestido con que me cubriste. Y no te importó ni bastó. Sino que los adornaste con discriminación y menosprecio. Pero aquel, cuyos ojos reposan sin cesar sobre la tierra testigo de toda mi humillación, agitación, aflicción y depresiones. De todas mis lágrimas y huidas, de mi descalabro emocional. Sabiendo que estaba pagando por lo que no robe. Determinó que era tiempo de hacer replegar la oscura noche que destruye. Y actuó. Nunca declaras de toda tu desvergüenza. De todo tu sistema exclusivo y privado que mantiene. Excluidos y depauperados, a todos aquellos que toda tu iniquidad ha nombrado, de los humildes, por los humildes, y para los humildes. Ese es el título de la justificación, no nobiliario ni monárquico. Pero aún así, le has otorgado una falsa corona. Que expones conveniente, bajo el título de, por todos y para el bien de todos. Martí, su vigencia profética cumplida te desmiente que expone toda la desvergüenza de toda tu desnudez. Martí, profético y claro, declara todo tu estado pingüí. Exclusivo y privado, que engarza y mueve los hilos oscuros. Que a nadie le es permitido ver. Porque lo tuyo sí que es una barrera y freno. Un bloqueo, que es más peligroso y letal. Porque se mueve en el interior de las entrañas. Entrañas que no permites ver. ¿Por qué es más importante mantener, toda tu apariencia y exclusividad pingue? Exclusiva y privada, que excluye a la gran masa. Esa de la cual tú misma te has autonombrado paladín y protector. Que Martí, en verdad precursor y visionario de vista larga. Acertadamente describió y llamó, la futura esclavitud. ¿Por qué a la realidad no le es permitido, no declarar la verdad? Y la realidad es un hombre privado de todos esos derechos. Que según tú, eres paladín universal, defensor y garante. Cuando ese hombre no los posee, le han sido negados. Hollados con cienzuda e impunemente. Porque tú no socorres al auxilio, ni tampoco reconoces el lamento. Y con todo acierto el maestro, Martí, dijo, que ese hombre se halla en la condición de esclavo. Porque ningún esclavo tiene derechos. Y el maestro, Martí, Cabal, también expresó. Quien no comulga en el altar de los hombres. Es justamente desconocidos por ellos. Me desconociste sin justa razón. Y toda tu falta de acción, omisión y aquiescencia, me inculpó. Yo te desconocí, con toda mi indubitable justa razón. No comulgué en tu altar, y me excomulgaste. Tampoco tú comulgaste en el mío, en el de la verdad, teniendo yo toda la razón, y por tanto, te desconocí, en el cepo de tu altar recibí tantos azotes, como esclavo cimarrón que sea silvestre y luego es capturado, y lanzado en el palenque, mi alma infringió tus normas, mil veces injustas, no tan de patria y de humanidad, rompí el silencio y me expuse, y fui castigada con severitud, y los principales, eminentes e influyentes personajes. De los que anticipó el Martí profético, y no tergiversado por ti. Esa casta nueva de funcionarios, privilegiada y pingüí. Puestos de acuerdo, en las mismas razones de complicidad y provecho. Enlazados por intereses comunes, la impunidad. Y todos ellos saben que no miento. Porque dije la verdad, y no gusto. Y en cada paso que di, Ninguno de ellos detuvo el látigo de sobre mí. La prueba forense está, en mi longeva presente desgracia e infortunio. Cosa que resultó muy oportuno y conveniente. Para que el tráfico de influencias, prevaleciera y continuara haciendo lo suyo. Y te establezco esto. Yo no tengo que fundamentarme en la mentira. Para demostrarte mi verdad. Porque si no ya no sería verdad, sino mentira. Mis marcas, mis cicatrices, indelebles, están sobre todo mi cuerpo y mente. En mi alma herida, vilmente vilipendiada. Mis marcas, mis cicatrices, no son visibles, los que las hace aún peores. Porque involucran al alma, a los sentidos y sentimientos. Del alma que las padece. Están fraguadas por el descaro y la prepotencia, la soberbia. Del doble rasero. Soy testigo y víctima por no comulgar. Todo mi sentir tiene base. Ahí están todas mis cicatrices, mi daño moral, a mi honor. Que constituyen la prueba forense, que establece y denuncia. Que no eres tan gloriosa ni tan justa, y digna. Y te tornaste tan inmensurablemente eficiente y efectiva. En todo lo que haces para destruir. Que hasta mi casa, donde nací, la contaminaste con toda clase de mentira y falsedad. Y todo adquiere mayor categoría de alevosía. Por cuanto socavas la inocencia indefensa que cree y espera. Y ese estado de indefensión, hace a tu víctima. Aún más vulnerable e insegura, sola, sin defensa. Blanco de tamaña arremetida asimétrica. Porque son todas las hordas de la autocracia del poder contra ella. No, no eres ni tan gloriosa ni tan justa ni tan digna. Más temprano que tarde, todos tus discursos saturados, de demagogia serán expuesto, a la luz de los muchos ojos serán abiertos. Porque la luz lo expone todo. Y verán toda tu desmedida desvergüenza. Y dejarán de creer, en toda tu falsa gloria, justeza y dignidad. Que no es más que todo tu empoderamiento. Cuya génesis y soporte siempre ha sido la mentira. Que el día que siempre amanece, venga pronto y acampe. Y desbarate todos tus planes de influencia, expansión y predominio. Porque la luz siempre disipa todo aquello. Que la oscuridad se afana y lucha por ocultar. Entonces, todos los discogrups que creaste, serán desechos. Porque la luz del día, es melodía que compone al alma. A veces escribo... Yo no me asombro, no son mis palabras, son de Dios. Yo estoy cansada. Han sido muchos años de silencio. Dios me llevó, porque todos me abandonaron, todos sin excepción. Me llevó de la soledad a la solitud. La solitud es un estado que uno escoge, que uno disfruta a pesar de todas las circunstancias, que, a veces que nos puedan rodear, porque la soledad es la que mata, la solitud no, es un estado donde tú puedes alimentar tu espíritu, que es lo más importante, y yo no sé qué más que decirle, quisiera decirle muchas cosas, pero digo no sé hacer estas cosas, yo escribo, yo escribo, Canto lo mismo en inglés. Me vienen frases en inglés. Escribo. Oro a Dios. Y la historia esta nos ha terminado. Continúa. Todo ser humano un día tiene que morir. Porque Dios dice. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? El problema es cómo mueres bien. ¿Mueres con Cristo o mueres sin Cristo. Ese o es el problema. Él dice: No temas a los que matan el cuerpo. Si no teme a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Ese es Dios. Los hombres pueden matar y lo hacen. Y más cuando son hombres, mujeres, o el que sea que odia. Desgraciadamente, vivimos en un mundo que está corrompido. El pecado arruinó todo, toda la creación que Dios creó. Hace poco, yo estaba hace unos días con una hermana en la fe. Ella comentó y me dijo: Nildo, no una hermano en la fe, me comentó otro hermano en la fe, que estaba preocupado, preocupado por ti. Me preguntó que si la seguridad estaba no había venido aquí a mi casa por la derecha que se había hecho. Y digo, no, aquí a mi casa no va Yo sé todas las cosas porque yo no soy nada ignorante de las cosas que yo hacen con las personas que, que piensan diferente, que ejercen su derecho de libertad de expresión. Tú no me puedes a mí obligar. El otro día leí un artículo, una madre, que creo que es aquí como un, un activista, que porque no enseñan no enseña a las niñas a amar a la revolución, a los gobernantes, no es obligatorio. Un matrimonio cuando se deja amar se, se separan. No es obligatorio. Y cosas incongruentes. Y yo no, aquí nunca han venido. Yo sé que no sé. ellos tienen su forma de hacer sus cosas. Y después de, ser de casa casi semana en la fe, yo tuve mi teléfono unos días con problemas, no se podía conectar. Y hay personas a las que yo sigo. Y comencé a leer para actualizarme un poco. Y voy a la página de Diaz Newska Salcedo Verdesia. Comienzo a leer. Es una persona que yo sigo, que me gusta lo que publica. La miro mucho. Sobre todo ese, ese corazón tan grande que tiene para manifestar no el amor solo en palabras, sino en hechos, por lo que he leído de ella. Y es maravilloso. Y una de las cosas que ella hace es ayudar. Entonces, yo sé que en momentos determinados yo, si ella me está mirando, tú sabes, y leí algo en tu muro, yo sé cuando uno está, como es el mismo, yo mismo, estoy ya al límite. Somos seres humanos, no somos piedras. Que ella decía que, o sea, que iban, no sé, a dejar de ayudar a las personas, que fueran al PCC, porque... Uno dice, bueno, en el 59 de la revolución, el presidente dijo, no, todo es mío, yo soy el responsable, es verdad que tú eres el responsable de todo, pero bueno, tú sabes que lo hago de corazón, no, soy incapaz por el, res, el tremendo respeto y cariño que te tengo, y leí que no, que decías que no sé, que no te pidan ayuda, que no, entonces yo aquí es una notica breve que me vino a la mente, escribo que no tengo ni organizada, y yo escribí, hija, te digo, no te niegues a hacer el bien, porque el hacer el bien donde el mal castiga y quiebra, ahí radica está tu victoria. De lo demás ya sabemos, porque lo estamos viviendo en tremenda agonía en el alma. Que Dios tenga misericordia de. De nosotros, de toda esta nación. Y aquí termino. No sé si darle a guardar esto porque el otro día. No sé cómo es esto. Doy finalizar. Se pierde, pero bueno. Me imagino que muchos me han escuchado. Un día aprenderé cómo se hace esto, no sé. Y lo que lo hago, lo hago de corazón. El día de esa directa no fue una cosa que yo planifiqué. Porque después de eso han sucedido tantas cosas. Y le digo, muchas cosas bonitas. Que yo, Dios sabe que no las pedí, no las busqué. Porque sé que por ahí van a atacarme. Y Dios sabe que yo llegué a mi casa, me senté en el portal de mi casa y comencé a hablar. Fue una cosa, algo espontáneo de corazón, no fingido, me brotó de lo más, interno, me dijo que hay cosas, hay cosas, espirituales, no se pueden explicar, se viven, se vivencian, tú no lo puedes explicar, y Dios sabe que no lo fingí, esto fue manipulación, Y no me importa lo que digan los hombres. No me importa toda, lo, no me importa toda calumnia que yo sé cómo funcionan las cosas. Toda calumnia que puedan levantar de mí, todo lo que puedan hacer para desacreditarme. Yo soy una pecadora redimida, la más pecadora de toda la humanidad. Y si Dios quitó algo, ¿quién es el hombre para restablecerlo? entiendan eso, pueden hacer todo lo que quieran levantar todo de mí, delante de Dios, el que se arrepiente de sus pecados, todos somos ex ex, ex, ex es la ex ladrón, ex prostituta ex blasfemo ex falsificador porque por eso Cristo vino, para limpiarnos pueden criminalizarme de lo que quieran si Dios lo quitó, ¿quién es el hombre para imponerlo? Llega al límite. Soy un ser humano. Y siento también el, siento el dolor de los demás. Hace poco siempre me habían explicado mal el primer mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre se me, se me, me decía, Nilda, si tú no te amas a ti misma, ¿cómo vas a amar a los demás? Yo entiendo que ese no, es la, ese no es el orden que pone Dios. Dios dice, me amarás a mí, a Dios, y a tu prójimo. Yo lo entiendo, al prójimo, según, después a mí. Amarás a Dios y a tu prójimo porque estamos tan mal, porque no amamos al prójimo. Estamos con la batalla encima de nosotros, pero no hacemos así a los lados. Ese es el problema de la humanidad hoy en día, la indiferencia, la insensibilidad, la falta de tuismo, la falta de empatía. Hoy estás bien, pero tú no sabes qué te sucederá contigo mañana, Llenos de salud, de dinero, de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero solo Dios conoce lo que pasa a las 9 de la mañana, solo Dios conoce el futuro, porque el futuro es dentro de cinco minutos. Y termino aquí. Voy a finalizar. No sé, no, no encuentro la opción de guardar. Pero pienso que. Que muchos me, me han escuchado. Y hay una cosa. Que Dios me ha enseñado. En todos estos años de abuso, de guerra psicológica. De descalabro emocional, que es la resiliencia. Busquen lo que significa resiliencia. Y a todos los cristianos que me están mirando, los que quieren ser genuinos delante de Dios, esa es, esa es mi lucha, es una lucha que es de todos los días, y no lo logro aún. Recuerden que Cristo dijo que en el mundo tendrán aflicción, pero que confíen que Él venció al mundo. No crean en ese evangelio marquetinero que ven a Cristo, que todo te vas a, a salir bien, vas a vivir una, No, no, no. Dios me dice materialmente, claro que sí. Pero las marcas, cuando tú lees las escrituras y ves la vida de los apóstoles, y ves la vida del mismo Cristo, sigan mis pisadas, es aflicción, es llanto, es dolor. Y yo sufro mucho en este país, ¿no? el Señor lo sabe. Yo lloro con los que lloran, me aflijo con los que están afligidos. Dentro de las cosas que dije que más adelante puede ser que lo diga, que no lo busqué, Dios lo sabe. Dios me envió leche. Y el otro día recibirla, yo voy a prepararme, voy a digo, voy a decir una cosa, prepararme un refresco. Y no, Porque ya es el hábito de que ya para nosotros es el hábito que no, que pasamos hambre, que no tenemos, no tenemos, eso ya es como, un, es un hábito. Y dije, ah, no, se me acuerdo yo no, si el señor me envió leche. Y yo cogí una lata, la abrí y la comencé a preparar. Y la puerta de la cocina de mi casa estaba abierta. Yo me recosté allí y comencé a llorar. Pensando en Pedro Valdivia. Pensando en todos los cubanos que en ese momento no tenían un vaso de leche buena. Pensando en los niños que no tenían leche, en todos los que estaban en las calles. Y lloré. Dios sabe que lloré. Dios sabe que lloré. Es un grito de angustia. De desesperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así también con nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del maligno, porque tú eres el reino poder y la gloria gracias por darnos a tu amado Jesús en quien tú tienes con paciencia. gracias por su sacrificio perfecto que libra de todo pecado a toda aquel que se arrepiente a todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor que su Padre de Dios lo levantó de los muertos para gloria alabanza de su santo nombre amén Yeah. <laughs>